Ayer Néstor Flow estuvo comentándole a ustedes eh, sobre la entrevista que le va a hacer Santiago Matías a Bad Bunny. Creo que para mí eh, es una oportunidad, o sea, ya lo ha hecho, yo lo he entrevistado, pero entrevistar a Bad Bunny en, este, en esta etapa de su carrera que es tan difícil, un artista que ahora mismo es uno de los artistas mundiales, o sea, más grandes de la música, con este álbum que está rompiendo récord en todo sentido. sentidos, Bad Bunny tiene muchas cosas que las personas quieren saber. Sí, exacto. Yo digo que, que Bad Bunny, o sea, en mi pensar, es medio eh, desagra ¿cómo se, cómo se dice? desagradecido, así se dice. ¿Tú sí. entiendes eso? Porque hay muchas sí. cosas que tal vez nosotros no sapamos. Porque hay veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen, por el, por el conchinchineo de las redes. O sea, o lo, los medios. Pero hay muchas cosas que ellos aclararon a uh -huh. través de un video que ellos hicieron y lo cual yo pude entender que también él es medio desagra desagradecido. Es lo que porque... yo quiero saber. Es lo que yo quiero saber. Porque es que si no salió de la entrevista, yo no te puedo decir. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que yo creo? Por cierto, Santiago Matías, porque es mi amigo, estoy tratando de reservarme, de dar una opinión sobre la discusión que él tiene con la gente, con los jóvenes de la Plaza de la, de la Bandera. Perdón, por ser mi amigo, creo que tengo que reservarme, pero no estoy muy de acuerdo con él. Respeto su opinión, todo eso, pero creo que tener una guerra con estos muchachos, creo que es innecesaria. Los jóvenes no tienen que enfrentarse. Si usted entiende que usted no entiende lo, la propuesta de esos muchachos, los jóvenes tienen que jalarlo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema está, preguntas que yo entiendo que la gente quiere saber de Paponi. Primero, la novia. Segunda división. Yo creo que lo primero es la división con DJ Luyan. Lu ah, con Luyan. Sí, sí. Eso, yo creo que eso, eso es lo primero. O sea, eso va a ser uh -huh. el primer plato del día que le van a, a preguntar a, a Bad Bunny. Te, te digo la novia porque. ¿Y cuál es ella? Porque es que el no es se que se es tú con es. tanto. Pero si <risas> que aquí se ha rumorado. Según tengo entendido, la novia de Bad Bunny siempre ha estado con él. La que ha, ha estado antes del premio. Ah, pues entonces una ¿no cual nueva. No, porque ellos se han separado y han vuelto. Pero, pero, ¿cuál? La que siempre le iba tirando, cada canción que él pega, ya siempre le iba tirando para atrás. No, no, no, no te sé decir. La que yo, la que salió en, en, en el estadio de los, creo que, que ellos estaban viendo un, un partido de, no sé si era de Dallas contra Miami, y ella estaba con ellos, y también estaba en la fiesta de release de, la, de, de Bad Bunny pero se ha creado esa nebulosa porque todo el mundo sabe, una se ha, le han querido pagar a y un regalo de mujeres mini pavón le han querido pegar, oye a quién, a Alexander no, no, no no, eso fue eso fue un tape, señores. eso es algo más profundo no, por ahí, ser, eso, eso fue un tape no eso puede ser posible ay por favor, que lo que puede ser posible, eso fue sí, taparse sí, porque sí, tú, sí, sabes, tú sabes que era lo la que hora. había detrás de eso bueno, bueno, pero puede ser posible. No, no, no, no, no, no. Pero yo no Todo descarto mujer la Todos mujeres y hombres se gustaron Yo no gustar descarto la idea, pero bueno. aquí todos sabemos qué fue lo que, lo que ha pasado. ¿Por qué hay nebulosa con la muchacha? Bueno, por eso mismo que tú dices, que hay personas que entienden si ellos han estado juntos o no. Y se si han escuchado rumores que ellos han estado juntos, que se han separado, que han vuelto, ¿sabes? que han esa, esa, esa interrogante y que la muchacha es una muchacha muy de bajo perfil eh, o sea, lo que se ha estado siempre con Bad Bunny, siempre se me bajo perfil. Eso es algo raro porque también se rumoró en un momento determinado que él estuvo con Cazú. Cazú, <risa> la exponente de Argentina, y que Cazú confirmó en algo que hizo en una entrevista a los no lo dijo con una palabra textual. La, la muchacha mencionó que sí hubo un acercamiento, ¿sabes? que él no tiene que explicarlo. ¿sabes? si sí, eso lo dijo todo. Un acercamiento. Entonces eso quiere decir que sí. Entonces, ese es uno. Sobre lo de Luyan, Hay una canción que se llama eh, 25-8 de nuevo disco. Y él menciona como que alguien tiene un, un Lamborghini con el de algo así. O una mansión con el de, algo así. Entonces la, la gente quiere saber si es de Luyan. Si las cosas con Luyan están muy, muy, muy, muy deterioradas. Si él entiende que Luyan, porque eso es lo que tú no quieres saber. Él entiende que Luyan le robó. Él nunca ha dicho si él le robó o no. A la gente de Mambo Kings. La gente, lo que se entiende es que Mambo Kings y Luyan fueron una parte esencial en la carrera de Bad Bunny. Fueron una parte eh, porque le dieron el, el empujón, el inicio. Ahora, también se entiende que si yo, aunque yo te apoye, yo no puedo entender, que es lo que se rumora, porque no estoy confirmando nada, que Luyan cobró un por ciento muy alto con Bad Bunny. Y él no, no hacía pita. Quien, eh, quien hacía la pita, según Bad Bunny, sí. era él mismo. Que ni siquiera era Luyan que lo hacía. Tú sabes lo que él estaba confirmando en un video que él estaba grabando. Que DJ Luyan no hace mambo que el que hace mambo es la Mambo pista, King, ajá. Ajá. Ajá. no hace pista, que él solamente graba voces y esas cosas. Ellos eran como, Entonces, sí, pero, pero eh, ellos, ellos, tienen, ellos eran los promotores entre los dos, una verdadera fatal entre los dos. Yo no quiero, no me gustaría, aunque sí en los últimos premios, no, sé, no fue en esto, creo que fue, no sé si fueron los Grammy, no, no me acuerdo en cuáles premios fueron, que Bad Bunny agradeció a muchas personas. Y dentro de eso estaban los Mambo, Kings, ¿sabes? Mambo eh, eh, King, ¿sabes? No, no, Mambo King él no mencionó, él mencionó Hear This Music. Entonces, Hildy's Music están los Mambo King y está Luyan. Entonces, si él mencionó eso, es que no existe problema. Si él mencionó y dijo, agradezco a los a lo, a Hildy's Music. Ahora, yo lo que quiero saber es que si ese verso fue para ellos y si todavía tienen ese problema, si tienen esa incomodidad entre ellos dos, que no deberían tenerla, porque. Claro que la tienen, bastante la tienen. Pero Luyan no da declaraciones. ¿Por qué no fue? ¿Cómo que Luya no da declaraciones? No, Luya ha hablado muy bajo, pero fíjate, ha dicho cositas. Sí, pero, no pero en esas cosa. cositas que ha dicho ha tirado un poquito de fuego, indirectamente. Entonces, eh, ¿qué dice qué dice Luyan? Yo fui quien lo descubrí, yo soy el que, quien da los numeritos. Entonces, Bad Bunny. No, le lo dejó... descubrió? No, pero lo no los numeritos porque los numeritos los da los talentos. Entonces, dice, dice eh, Bad Bunny. Que él no tiene que... como te digo? Que manejarse por nadie. Que él hace lo que él quiera hacer. Okay. Entonces, eh, entre ellos dos hay una tiradera muy fuerte. Bueno. Muy fuerte. Yo espero... Que, esa es una de las cosas que le preguntan a, a, a, a Bad Bunny. Que, que la gente espera que a los foques... Santiago Matías le pregunte a Bad Bunny. Otra cosa que yo creo que debería preguntarle... Que yo creo que es importante... Es sobre su retiro. ¿Se va a retirar Bad Bunny... Porque yo vi que ya pusieron un cortecito, ya Santiago Matías puso un cortecito. Y la gente quiere saber si, como él dijo, como que en la canción él menciona, como que en nueve meses se te retira. Entonces va a sacar un álbum y se retira. Creo que está muy joven para retirarse. Demasiado eso. joven. Sí. Lo, lo que apenas él tiene como, ¿cuánto? ¿24 años? Sí. ¿24, ¿24 años? Lo tienen en la industria. Está joven, en la industria entonces, lo que entonces... tiene son aproximadamente, ¿cuánto tiempo tiene Bonnie en la industria? Creo que ellos tienen como tres años. Yo me acuerdo que yo no me había casado nomás. Bueno, y vino aquí a Ruf. Sí, era, son como tres años, tres años. Tienen más el, o, más De o Tres menos, o cuatro años por ahí ellos. Entonces no creo que el chamaquito se retire ahora mismo que él está Pero encima. él lo mencionó. Dijo que va a sacar un álbum y luego se retira. Y esto era una vez lo dijo eso. Dije yo, eh, esperen, Boruto me retiro. Y así fue, se retiró y, y no volvió más. Esa es otra pregunta que, como, bueno, yo vi que Santiago puso yo un cortecito. Que la gente quiere saber si en verdad él se va a retirar. Hay gente que dice, bueno, yo estoy cansado de la fama y eso, yo me voy a retirar por un tiempecito, me voy a, a, a concentrar en la familia o cosas por el estilo, y luego yo voy a retomar mi carrera. ¿Puede ser eso? También eh, eso es posible. Así que mm. esas son preguntas que son que la mayoría en, en las redes sociales quieren saber, y, y más lo, también lo que si él se considera el mejor trapero o es Anuel el mejor trapero, porque es otra cosa también veo eh, el flaco como la cara media rara no bueno hay que saber si él se lo considera así. usted usted la pregunta y le hicieron a Lebron anoche no le gusta ya no le va a gustar lo que yo voy a decir ahora pero al Lebron le preguntaba anoche si quería ser el MVP dijo que no porque yo lo, lo, lo que estoy concentrado en ser mejor del mundo entonces le pueden hacer esa pregunta también a, a Bad si él entiende que es el mejor trapero pero del mundo para ti él no es ¿Tú eres eh, fanática de Manuel. ¿Tú eres de Anuel? Eh, me gusta más Bad Bunny. Ah, ¿te gusta más sí, Bad Bunny? Sí, me gusta más Bad Bunny. En género. Lebron en el género. Yankee. Yankee. ¿Es Yankee? Porque antes de tu combo, Mike Tower <risa> Mike Tower antes de tu combo. Sí, porque es un chamaquito nuevo, tiene muchos números, pero es nuevo. Todavía le falta. I'm not the boss of the